A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Beber. Vino. Ambos. Sombra. Agresivo. Universidad. Libertad. Invitar. Cerveza. casa, comer, cuatro, cena, cielo, acción, chocolate. Dolor. Dentro. Dentista. Disponible. Aldea. Condición. Además. Ayuda. Filosofía. Teatro. ganar, gota, gustar, gente, girar, agua, guapo, antiguo, vergüenza, lingüística, pingüino, guerra, guitarra, hola, ahí, hasta, hotel. Jamás, joven, juego, jirafa, jefe. Kilo Quiosco kimono, Alaska. Lavar. Lleno. Añorar. Eso. Quince. Caro, cantar, cara, roca, carro, enrique, honra. Wagon Whiskey Washington Tórax. Exámenes. México. Extranjero. Silófono. Playa Ley Zapato, Zorro, Zumo, Zig Zag, Zeus.